Carlos Alfonso Vargas, alias La Bocina, fue detenido nuevamente por miembros de la Policía Nacional este martes. Al momento de su detención, según informe de la institución del orden, se le ocuparon varias porciones de sustancias controladas. A su llegada hasta la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, reiteró su inocencia. Eh, la Dirección de Control de Droga, que me tienen odio, me tienen alto esa gente. Sí, me partí en la quijá, tengo la quijá partida, y muchos golpes allá atrás, me partí en mi quijá, que no duermo. Yo lo que vendo es chile la calle, y me tienen en zozobra. Sí, sí, muchos golpes, me partí en la quijá, no duermo. Eh, sí, me tienen odio, me tienen odio. Pablo Alfonso Valga te haya la bocina. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.